Aino caballeros han vuelto reclamos de planeta en nombre de nuestra suprema eminencia, Diamante Ryugo. La fuerza viviente de este planeta pronto será nuestra. Puedo leerla cerca de la superficie. ¡Sí! Aquí viene. La fuerza viviente. La fuerza viviente de este planeta desaparecerá. El primer bocado es mío. ¡No! ¡Mío! Ya veré. La fuerza viviente de este planeta está desapareciendo, su eminencia. Ups, desapareció su magnificencia. ¿Podría ser notar que un planeta con tan poca fuerza viviente no merece el esfuerzo de transportar a su batallón de dragones? Que identificaron a este planeta como un blanco valioso sufrirán. Es justo su eminencia. Mi próximo blanco será un planeta con la vida más rica y abundante de la galaxia, el planeta Tierra. La Tierra, todopoderoso, un plan brillante como siempre su eminencia. Solo su suprema majestad merece esa vasta promisión de fuerza viviente. Pero discúlpeme si menciono un pequeñísimo problema. ¿Qué es? Los Dino Caballeros aún protegen la Fuerza Viviente de la Tierra con los poderes otorgados a ellos por los antiguos que es como lo derrotaron la última vez. <ríe> su gracia... Lo que llamas derrotan no te incumbe. Mi deseo es la Fuerza Viviente. Los Dinosaurs están en un sueño profundo. No despertarán fácilmente. Prepáranos para la batalla. Sí, su Fuerza Viviente será nuestra. <risa> oh, no es esto emocionante, niños. Su padre ayudó a construir el Dinosaurium, ¿saben? Sí, mamá. Kaito, deja ya tu juguete. En un minuto, mamá. Muy bien. Miren aquí. Este es el Dinosaurium, el museo más grande del mundo dedicado completamente a los dinosaurios. Como pueden ver, usamos un concepto completamente nuevo Mami, para yo la cubierta ver a los externa. Dinosaurios. Podemos entrar ahora. Pero acabamos de llegar. Jay, querido, el edificio es hermoso, en serio, pero deberíamos entrar a ver la exhibición. Sí, pero como yo fui quien diseñó el edificio, pensé que ustedes querrían... Eh... Este es un magnífico trabajo, cariño, en serio, pero entremos, niños, vamos a ver los dinosaurios. Ay. Hola a todos, sean bienvenidos al Dinotaurum. Tomen, esto explica todo. Oh, genial, gracias. ¿La qué tiene? Mmm... ¡Oh, aquí hay uno para usted! <risa> ¡Oh, gracias! ¡Oye, oh, lo santo! ¡Esta exhibición es verdaderamente magnífica! ¡Cielos, ese parece estar volando de verdad! ¿No son magníficos, Kaito? ¡Kaito, estás prestando atención! ¡Oh, sí, mamá, es genial! ¡Wow, esto es sorprendente! ¡Miren el tamaño de esa cosa! ¿Es un monstruo? Tal vez lo fue, pero ahora es solo un puñado de huesos. ¡Siempre te interesaron los dinosaurios! Aún es así, mamá, pero en este momento estoy interesado en esto Tengo que alimentarlo, si no lo hago tendré que retroceder un nivel y comenzar de nuevo Bueno, supongo que con el tiempo se cansará de él mm, Veamos, ¿este es el tiranosaurio o será aquel que está por ese lado? Mm, veo que no tuvieron tiempo de poner los avisos Oh, este debe ser el diente de sable, ¿verdad? Déjame ver aquí primero, um, creo que ese es el triceratops ¡Sí, gané! Escucha, jovencito si continúas jugando, no aprenderás nada sobre dinosaurios. No aprenderé que ese es un triceratops si y ese de allí un tiranosaurio. ¿Y que el de cuello largo es un brachiosaurio? Oh, sí, y el pequeño que está allí, el que tiene un diente muy grande, es el tigre dientes de sable. Saber todo eso es mayor razón para prestar atención. Podría ser todo un experto, si quisieras. Tienes razón, llegué al nivel de expertos. ¿Eh? Nadado, tu informe. ¿Listos los preparativos? Por supuesto, su suprema Magnificencia. Todo está listo como lo ordenó. La fuerza viviente de la Tierra parece rica en poder. Debo obtenerla. Sí, su vigencia. La fuerza viviente de la Tierra está lista para ser tomada. Hagaremos de inmediato. ¡Les ordeno que encuentren la fuerza! La Tierra es el Supongo que la doctora Abrams conoce muy bien a sus dinosaurios. Esa conferencia duró horas. Si no hubieras hecho tantas preguntas, tal vez hubiese sido mucho más corta. ¿Ah, ¿Sucede algo? Dejé la gorra de Ron allí. Oh. Kaito, ¿podrías ir a buscarla, por favor? Con gusto. La dejé junto al tiranosaurio, donde tú estabas jugando. Muy bien, iré a buscarla. Gracias, cariño. Cuando llegues a esta casa, te daré un bocadito. Está bien. Duele diferencia como día la última vez. Es porque los humanos utilizan combustibles fósiles para arruinar su aire, no esperemos a que arruinen su planeta, ¡hagámoslo! Supongo que no debes saber que todos los planetas tienen un sistema bastante limitado de fuerza. Correcto. El último planeta era mucho mejor, no había este arte en el camino. No estará aquí por mucho tiempo, y en unos pocos minutos no la vida en la, la Tierra no será más que un recuerdo. La invasión ha comenzado. ...desearía haber prestado atención cuando estuve aquí. Mi hermano no pierde la cabeza porque la tiene pegada al cuerpo. Esta exhibición es grandiosa ah, Lo es, ¿verdad? Eh. Trabajé mucho para organizar esta gran exhibición y estoy muy orgullosa de ella Lamento no haber prestado atención antes, es solo que... Ah, parece que los juegos de video son lo único que les interesa a los chicos Creo que aprender sobre la naturaleza es más interesante que cualquier juego, incluso a tu edad A decir verdad, estos dinosaurios son más interesantes que los que aparecen en un videojuego Debieron ser muy fuertes si sí, lo eran, los monstruos de tus juegos no habrían tenido posibilidad contra un dinosaurio Para ser sincero, no soy muy aficionado a los juegos electrónicos Verá, en la escuela hay un niño tonto que me dijo que si no pasaba al próximo nivel para mañana Bueno, debes enfrentarlo, no debes dejar que nadie te amenace así Me temo que no soy muy bueno peleando, nunca aprendí a hacerlo Desearía ser tan fuerte como un dinosaurio, tan fuerte como un tiranosaurio Acércate, ¿no te morderá? ¿En serio? ¿Puedo? No veo por qué no, tal vez si tocas el tiranosaurio te vuelvas tan fuerte y poderoso como él ¿Qué tan fuertes eran los dinosaurios? Eran las criaturas más fuertes que jamás hayan existido Tenían que serlo para sobrevivir porque el mundo no era tan habitable como hoy Pero si eran tan fuertes, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué les sucedió? A medida que el mundo iba cambiando, los dinosaurios también. Este proceso duró millones de años. Algunos se adaptaron al agua, otros se hicieron más pequeños y otros desarrollaron la habilidad de volar. ¿Por eso muchos científicos creen que las aves descienden de los dinosaurios? Correcto. Millones de años atrás, el tiranosaurio Rex era la criatura más fuerte de la Tierra. Wow. <risa> Adelante, puedes presentarte. Si van a ser amigos, estoy segura de que les gustaría saber tu nombre. Y a mí también. Oh, mi nombre es Kaito y el tuyo... Yo soy Naomi y parece que tienes un gusto especial por ellos. Sí. Son grandiosos. ¿Qué sucede, Kaito? Se movió o algo así. Creo que tienes una gran imaginación. No, es en serio, se movió. No seas tonto. Los fósiles no pueden moverse. Han estado muertos millones de años. Sí. Creo que tienes razón. La fuerza viviente está cerca. Y ¿Sí? sí, allá arriba sobre esa roca, fuerza viviente pura. Tendremos que probarla antes de informarle a la nocturna. ¿No lo crees? No me importa si no tiene sentido, pero se movió, yo sé que lo hizo. Oye, déjanos algo. No, no te preocupes, hay mucho más donde encontré esto. Vamos muchachos, tomemos un poco. Lo siento, pero vas a tener que esperar tu turno. ¿Eh? ¿Qué es este ruido tan extraño? <risa> ¡Dinosaurios! ¡No puede ser! Sin embargo, parece que están hablando. ¿De dónde habrán venido? ¿Qué hacen aquí? Esas hojas están muriendo. A esta velocidad, secaremos el planeta nosotros solos. Está bien. ¿Qué debo hacer? Oh, todo está muriendo. No puedo dejar que esto pase. No puedo dejar que esto pase. Deténganse. Deténganse. El momento ha llegado. Caballeros, ¿están listos? ¡Ay, oh, los chicos malos otra vez! Diamante Ryugo regresó Cumplamos con nuestro deber Amigos vuelo dragones deben haber aterrizado bastante cerca La tierra está en peligro Despiértate, Tresera! ¡La siesta ha terminado! ¡Levántate y sonríe! ¡Déjame en paz! Brachio, ¿cuánto tiempo hemos dormido, eh? Según mis cálculos, 65 millones de años la tierra necesita de sus guardianes de nuevo. ¡Venos, caballeros! creo. muy pequeño como aperitivo y más como comida. Tiene el tamaño perfecto del postre. No pienso pero se ve delicioso. ¿Te encuentras bien? Sí. Ah, ¿Qué te ha traído aquí? He que estaba dormido! Hubiera querido dormir un poco más, pero... Cuando escuché que estaban en el vecindario, quise pasar a saludar. Kaito, será mejor que te vayas. ¿Oh? ¡Ey, espera! ¿Cómo sabes mi nombre? Tú me lo dijiste, ¿no lo recuerdas? ¿Ah? ¡Sí! Adelante, puedes presentarte Oh, tú eres el tirano del Dinotaurium Así es, ahora apresúrate y sal de aquí, ¿quieres? Bien ¡Se acabó tirano! No puedes acabar con los tres tú solo, te haremos pedazo ¿Qué te hace pensar que él está solo, Dino Tonto? Sorpresa. ¡Están fulminados! ¿No se ¿Recuerdan, chicos? soy un no, caballero. Siempre protegeremos la fuente de vida de la Tierra, de sepultureros como ustedes. Mejor váyanse mientras puedan. Nadie dañará a la Tierra mientras estemos en guardia. ¿Ah, sí? ¡Entonces probemos su sistema de seguridad! ¡A ellos! de <risa> Daino! ¡Poder de mis ancestros! ¡Espada de Plata! Daino Caballero listo, hagámoslo chicos! Daino Brachio, el poder de mis ancestros! Hacha de la fortaleza! Daino Caballero listo! Dino Estego, poder de mis ancestros! Es Revolucionario Estego! Daino Caballero listo! Daino Sable, poder de mis ancestros! Clásico de Sable! Daino Caballero listo! Taino, tisera, poder de mis ancestros, trinxera, lanzas de jade, hermosas, este daino caballero está listo. Taino mamud, poder de mis ancestros, mamud colmillos vigorosos, Taino caballero listo. de ser civilizados, pero creo que lo que se necesita es un ataque brutal. ¿Quieres dar una vuelta? ¡Un ¡Lastigazo de sable! ¡Grandioso! ¡Todos son increíbles! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Vaya! sigue detrás de ti! ¿Ah? ¿Ah, ¡Aún lo tengo! ¿Ah? ¡Sí, aún lo tengo! La fuerza viviente de la Tierra estaba bajo nuestra protección y siempre lo estará. ¡Nuestra fuerza viviente se ha ido! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Muy buen trabajo, Dino caballeros. Regresarán. Ah, podemos controlarlos en cualquier momento. Tal vez, pero Diamante Ryugo es un adversario de temer. ¿Eh? El bosque se recupera. Recobramos el equilibrio por ahora. Hola. Hola ¡Tirano! Solo quería decir que... Me salvaste Y a todo lo demás, gracias El único que merece las gracias aquí Eres tú, Kaito La alarma que nos alertó fue tu preocupación por el medio ambiente Fuiste tú quien nos despertó, Kaito ¿Lo hice? Eres el primero de los de tu especie que conocemos Eres nuestro primer amigo humano Saluden todos a Kaito. Hola, Kaito. Esto es increíble. Si mis amigos pudieran verme en lo que serían, son lo máximo. Dragón alado. No fue mi culpa su magnificencia suprema absoluta. Yo solo estaba llevando a cabo el brillante no, no, plan. No. Destruya a los Taino, taino, taino caballeros. caballeros. La tierra es rica en fuerza viviente y sería. Sí, su eminencia. <risa> de Ni huevo. Debe apresurarse, doctora. Vos tenemos una emergencia. ¿Tú ¿No crees que te he un poco, Naomi? Por favor, cálmate. Sobreactuando. Dice que me calme, ¿acaso no escuchó lo que dije, doctor? Mis dinosaurios se fueron Ya veo, creo que estás trabajando demasiado Tal vez sea conveniente unas vacaciones ¿Cree que estoy loca? ¿No es así? De un vistazo a la exposición y verá que lo que digo es verdad ¡Han desaparecido! <risa> ¡Mire! ¿Ah? ¿Pero están aquí? No estaban hace un minuto Piénsalo de las vacaciones, Naomi En caso de que lo hayas olvidado, no son tus dinosaurios, pertenecen al Dinotaurium Así que trata de no verlos a perder, por favor Tal vez necesite unas vacaciones Hasta pronto